Buongiorno amichis de Fizzimaz Arribato la primavera a febrero El giorno de hoy, como podéis guardar, he portado estas bandas elásticas El giorno de hoy vamos a hacer un circuito Para tonificar todo nuestro cuerpo Gamba, abdomen, tricipiti, espalda, pecho, Todo el cuerpo con estas bandas elásticas Tonificaciones Como podéis guardar, eh, varios colores o colores a su resistencia, me piacha las el bandas elásticas porque tú la puedes portar eh, en, en la palestra, en vacanza eh, puedes hacer ejercicio en casa, ¿Dónde te trobes, Aunque al laboro. Da Pablo, vamos andiamo a tonificar. Voy a hacer 10 eh, ejercicios. O ejercicio lo repito dos vueltas porque no vuelo inventar eh, que el video se diviente troppo lungo. Tú a casa lo fai 3, 4 5, tú te las vueltas que tú voy. Vamos a hacer eh, 30 segundos de eh, de esfuerzo, de allenamiento Con 40 segundos Donde tú prendes un gocho de aire Y te preparas para el próximo ejercicio Ok, vale, ya ves con estas bandas acá Andamos un poquito de De activaciones Porque con la salud te no se sé, yoga Vamos a enviarle una información A nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física Estamos con espalda su avanti, avanti Su, en youtube, Mano al gomito Una piccola presión, Cambio, está arribando la primavera, ¿no? <ríe> Oiga, que este no se capiche niente con el en el tempo. Adiós, dietro, dietro, dietro. Dietro. Cambio. Ok, perfecto, perfecto. Pico, no pico la corsa, corsa en el posto. Tipo skippy. Tipo skippy. ta ta, ta, ta. Uno, dos, tres. Ok, perfecto. Muévete, muévete, muévete. Vamos a tocar a tierra, tierra, a tierra, toco, toco, toco. Ok, nuevamente toco, toco, toco. Ah. Prende la gambe. Si no hay el equilibrio, mete la mano en su tablo, su, su la sedia. Cambio. Una picola activación, y conciéntramos. fuerte, fuerte, fuerte a nuestros ejercicios. Ok, dietro, dietro. Como he dicho antes, voy a usar mi timer, mi timer, 30 segundos de esfuerzo de físico con 40 segundos de recupero. Ok, perfecto. Ta, ta. Ok, perfecto. Vamos a andar a hacer 30 jumping ya, 30, 30, 3, 2, 1, pía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 perfecto, perfecto eh, tú a casa puedes iniciar con la banda que tú que te parezca mejor. yo voy a iniciar eh, eh, voy a iniciar con la con la yala y con aranchones vamos a hacer, iniciar nuestro primer ejercicio vamos a hacer skipping skipping voy a meter con la, la banda elástica skipping skipping perfecto perfecto perfecto Ok, vamos a utilizar nuestro timer. Timer, aproximadamente esto dura 23 minutos. 23 minutos. Prepárate. 3, 2, 1, juego, juego! ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a hacer skippy. Vamos a ta, ta. Alza el sguardo. Usa las dos manos. Usa, usa. Tira, tira, tira la banda elástica te tira en dietro tu espiñe con, con la gamba manti y los brazos ta ta Sí sí. Sí ah, soy fuerte ah, un laboro explosivo explosivo Sí. ta ta ta ta hay un caballo ah, vamos andiamo Fu madre de dios voy a cambiar eh. voy a meterle più resistencia El de ranchoni. pero si se siente un poquito più, più fuerte, più duro, siempre 30 segundos, 30 segundos, perfecto, perfecto, perfecto, me preparo, me preparo. el objetivo es al máximo, espingere, espingere vamos a cambiar de ejercicio vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de, de pectoral pectoral pectoral será più, più corto porque es resistente madre ah, de di dios estamos laborando con este ejercicio el pectoral y pectoral del no vamos a hacer un poquito de bichipiti para iguales paso avanti ¡Más <tose> o <noise> <tose noise> 3 3 3 3 vamos a fazer bichipiti bichipiti vamos a fazer com este tra tra tra Avance, avante, la fuerza de Rita, pecho, pecho, va, va, dura dura dura dura dura la fuerza del abdomen. la resistencia, vamos a meterle yalo, yalo, yalo, yalo, yalo, yalo, yalo, puro bicipiti, puro bicipiti, bicipiti, lo hago de este lado, así, guardate el movimiento, Dopo de esto, andiamo a hacer Vamos 2-3 El movimiento se estuche porque es un poco, es un poco más tenelazo un poquito de destaque, destaque, destaque con el elástico voy a poner mi elástico para dietro, dietro para, ¿qué voy a hacer? Tiro avanti, tiro avanti, sí, se la presione, abro, lo que fue, fue questo. lo que fue hecho esto, tra y basta, lo facio de esta forma, cuando que está, que tiro, tiro, tiro, tiro, abro, piú largo que la espalda. Bajo este movimiento, guardo. Vale. tra, salgo, tra, salgo, ok, se va, Ah. meto el glúteo, contraigo el glúteo, contraigo el glúteo, Sí. Sí. Sí. cuesta el elástico, más fuerte, ta, ta, ta, Ah, meto un glute Sí. ok perfecto perfecto ah. nuevamente nuevamente lo importante de tu propuesto que, que tú sentas el ejercicio si lo ves que es muy tomole, FAZLO con dos elástico, 2 Esta banda hace ese esfuerzo porque no es no una un alta preparo, nuevamente, el próximo, el próximo, la segunda, va, tira avanti, tiro avanti, ta, uno, ta, ta, guarda, esquina directa, guarda, inclinato porque estoy directo, guarda, es una curvatura a la esquina, ah, tira, ta, tira, ta, tira, ah, oh, tira, en, ah, tira, ah, ah, 60, 60, 60, ¿no? 60, se debe sentirlo. Ok, perfecto. Vamos a hacer un poquito de dorso. dos dos dos Voy a dar un poquito en la esquina. Vamos a hacer el cueste, va. tira, tira el dieto. Estoy un poquito en la esquina para que tú guardes el ejercicio. Prepárate. Ok, fuera, bueno, inclino, Dirito, tiro. Ah, guarda, abro, abro, abro. Abro el brazo. Abro. Abro. Tra. Tra. Dra. Dra. Guarda como labora el torso. Guarda como labora el torso. Uh. Uh. Ok, perfecto. Vamos a aumentar un poquito la, la resistencia. Vamos a hacerlo con el yalo. Yalo, yalo, yalo. Estos ejercicios, tú los puedes avinar a tu, a tu plan de entrenamiento. Puedes hacer ejercicios con con atresi, con pesa, aunque con la banda elástica. Cosí el músculo, eh, labora por tu triángulo. Porque las pesas en una pa, de una forma, los elásticos de otra forma. Corpo libro, cuerpo libro, te alena de una forma. Por cuello es darle gran variedad a nuestro cuerpo. Con los ejercicios. La variedad. En la variedad. Está el pie cero, ah, Este es el duro. Ah, guarda, guarda, guarda el dorso. Guarda el dorso como se abre. Ah, lentamente. Ah, uh, ah, uh, uh, uh, uh, nuevamente va ok, si sí, se va ah, uh, uh, uh, <tose> perfecto, perfecto vamos a hacer un ejercicio que se llama el, el stack. no el afondi, el afondi. vamos a hacer fondo afondi avanti más fondo y avante facho uno tra cierto yo me tiro más avanti, così che più resistencia guarda Ta. me tiro avanti. inicio adecuado y avanti, così c'è più resistencia Faccio uno faccio due al terzo un salto un salto debemos estar atento con con el salto porque la banda te tira indietro a debe estar atento el salto ok prepárate prepárate va se va uno guárdalo. 2 salto 1 2 ah. salto ah. que el dinoquio no supere la punta del pie salto 1 2 salto ah. perfecto vamos a el la resistencia. Aranchones. Aranchones, no se esquerza. No se esqueza propio. Cambio de gamba. Iniciamos con la destra. Ahora con la sinistra. parati va uno ah, nueve. ah el elástico me, ah, me, me. Ah. Ah. me tiran dietro va cambio cambio uno ah, ah. ah. como me tiran dietro el elástico cambio de gamba ok ah, ah. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio para el Tríceps, tríceps. tricipite. Estoy enseñando este ejercicio que puedes adaptar a tu entrenamiento con las bandas elásticas. Guádalo acá, Doy un paso avanti. me preparo. Solamente el tricipiti. Guarda, guarda, tricipiti, guarda. Tiro questo, guarda, tiro. ¡Da! Ok. ¡Tiro! ¡Da! Concara, más duro, más duro. El movimiento se, se reduce, se reduce porque tiene más resistencia. Mm. Mm. les Corto, láchame tu comentario, inscríbete, al canal, así si me ayudas a, a salir, Pablo, no me piaches los ejercicios, va, bien, comenta, y comenta, me piaches ancora concoramiento. Ok. me preparo, me preparo para el segundo. se reduce el movimiento guádalo. Ah. Ah. Ah. esquina de rita. solo inclinado por la esquina está de rita ah me fa ah. a ah. sudar ah. madre de dios se va ah. Uh. Uh. Ah. Uh. nuevamente ah. Oh, Madona, se siente ok, vamos a hacer uno de gambe, gambe, gambe. Eh, vamos a hacer la, la, la sentadilla la sentadilla, el escote tu riposa, tu riposa, que vamos a hacer? Dando tu riposa prendo la banda y haciendo, guarda, acuesto Tra. prendo la, prendo la yala y finisco con aranchones que es più, più resistente. Ok, prepárate, ya estoy sudando. Estoy sudando en febrero. Ok. Grande, abro, abro. Ah, abro. Su. Bravo, bravo, bravo. Mantente. Esquena de rita. Tra. Tra. Aquí la oro, aunque la gambe a que les pale. Ah. Uh. Lentamente. Ah. Uh. Madre de Dios. Me voy a masacrar con esta. Con el arancione. Con el Dopo de cueste. Vamos a hacer uno pel pelespale, pelespale y finalizamos con abdomen. Yo me aleno de 2 a 3 vueltas a la semana, pero son constante. constantes. Ok, vamos, bueno, loco. Ah. ah. vamos casi finalizando vamos a hacer uno pelespale uno pelespale vamos a hacer elevación frontal y de el otro segundo solamente el press militar si prendo la banda piu soto c'è più resistenza, La schiena diritta, ginocchio leggermente piegato, guarda salgo veloce e scendo lento, ok Voy a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer el press militar. Ta, ta, ta Siempre con la banda con la banda elástica, pero voy a hacer el este. la posición. a, a iguales la misura igual que la espalda a los pies, A ¿sí? un punto de equilibrio. Questa è più resistente, va, non importa, non c'è problemi, va, ci si va, guardalo qua, da avro, avro, avro, tra avro, avro, avro, avro, respiro profondo, ah, ah, andiamo, ah, uh. Fuerza, fuerza. Oh, madre de Dios, pensé que no iba a finir. Vamos a hacer abdominales. Addomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen. Siempre con la banda elástica, guarda. Voy a meter la banda al pectoral, guarda. Al pectoral. Cosí me da un poco de resistencia. Me voy a estrellar, me estrelló. Piedida, piedi, lungo, lungo, lungo. Prepárate, prepárate, prepárate. forza, Ah, guárdalo. Uno. Ah. La banda. Ejerce un poco de tensiones. Ah. Ah. Ah. Si va lo avanti, adelante, che pío pio resistencia pero así lo veo yo bien el mío ah. dopo cambio de colores sí yeah. eh. ok ok perfecto vamos a paro con con el yalo madre de dios le voy a masacrar el llano el llano nuevamente Siempre el peto, guarda el peto, el peto, el peto. guarda, guarda, ¿cómo se, se, se se enferma con el peto, guarda, ta ta ta, el peto, guarda la Ok. Okay, prepárate. Madonna, esto tira, tira, tira, va, uno, dos, ah. Sí. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ay Ah. Ah. Ah. ay, Ah. ay ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta banda elástica. No es que más. Ah. Por el yordo de hoy, Ah. de Ah. finito eh, si tú voy a complementar con este entrenamiento, tú le puedes añadir un circuito aeróbico así que un poco de tonificaciones y aeróbico, así tu cuerpo va a rimaner en forma. Te recuerdo, si aún no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Láchame tu comentario, así me ayuda a salir. De core, Pablo. Estas ah, bandas elásticas son tremendas, son tremendas.